...en Uruguay avanzan las iniciativas... ...hacia la implementación de un sistema nacional de cuidados... ...para las personas en situación de dependencia. Graciela es una mujer uruguaya... ...que ha dedicado las últimas décadas... ...al cuidado de su hijo Nicolás... ...que tiene parálisis cerebral severa. Por esto, tuvo que abandonar su trabajo... ...y sus estudios secundarios. Con gran esfuerzo pudo retomar su carrera hasta recibirse de psicóloga y apoyar a Nicolás a completar la carrera de periodismo en condiciones educativas muy adversas para personas con discapacidad. Hoy Graciela volverá al trabajo como directora de este centro de rehabilitación público en etapa de construcción. Yo era cajera de una peletería y tuve que dejar cuando, a el quinto de embarazo y nunca más trabajé hasta el día de hoy. Hace de esto 27 años, es decir, acordamos con mi marido que él se dedicaba a trabajar y yo me dedicaba adentro con mi hijo. Nunca supe que era tan difícil. Organizaciones sociales, fundamentalmente de mujeres, vienen planteando desde hace décadas la dura situación que enfrentan mujeres como Graciela y reclaman al Estado políticas que reviertan esta situación. A partir de ese exceso de trabajo no remunerado, más el trabajo, las horas de trabajo remunerado que en el Uruguay cumplen ampliamente las mujeres, eh, eh, se cortaban las posibilidades de participación social y política de las mujeres y profesional, por supuesto. Y En este marco, la izquierda gobernante ha hecho suya la propuesta de estas organizaciones de mujeres que reclaman la implementación de un sistema nacional de cuidados. Es una propuesta que tiene ya unos cuantos años de, de preparación y que consiste en un conjunto de leyes y de iniciativas eh, presupuestarias y de medidas específicas para ir torciendo la balanza de lo que pesa el cuidado de los niños de los ancianos, de los enfermos, de las personas con discapacidad en situación de, de dependencia, sobre los hombros de las mujeres y las familias. Las iniciativas hacia la implementación de un sistema nacional de cuidados han encontrado un consenso entre los partidos políticos que estaría garantizando su continuidad más allá de los resultados de las próximas elecciones generales de octubre. Mauricio de los Santos, TELESUR, Montevideo, Uruguay.